Nosotros vamos a saludar al ministro de Economía que nos está acompañando. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros, un verdadero gusto. Eh, estábamos conversando antes, eh, entiendo que usted estaba atento a la entrevista también con el ministro de Salud a propósito de todo el tema este del coronavirus. Con la modificación del presupuesto general de la Nación se ha asignado mayores recursos al tema de salud. No solamente recursos que tienen que ver con eh, equipamiento o con la construcción de centros de atención médica, sino además un importante monto de dinero para la compra de las vacunas. Eh, se habla de que se ha llegado a ese 10% o se ha pasado de ese 10% que tantos años se había, se había pedido, se había solicitado asignarle una cantidad muy importante de recursos al tema salud. Usted nos va a poder dar mayores detalles. Bienvenido a Noche sin Tregua. Buenas noches, estimado Jorge. Eh, muchas gracias al programa Noches de Cadena A para hablar justamente de este tema importante que es el presupuesto para la salud y para hacer frente al tema del COVID. Efectivamente, Jorge, eh, nosotros hemos eh, establecido eh, una serie de mecanismos para que ya las gobernaciones, los municipios puedan contar con estos recursos ya puedan utilizarlos para empezar a contratar personal médico. De hecho, el 28 de diciembre del año pasado, al aprobar el presupuesto general, al sacar el decreto supremo que reglamenta el presupuesto general del Estado, eh, se ha instruido eh, a las gobernaciones y municipios que ya pueden inscribir recursos para programas y proyectos. Además, el presupuesto general del Estado... ...estimado Jorge, ya prevé la posibilidad de hacer contratos mayores a un año... ...y ya empezar a contratar personal de salud. Adicionalmente, se ha flexibilizado con un decreto la contratación de medicamentos, insumos... ...y equipamiento médico para la contención y atención del COVID. Y una serie de saldos que no han ejecutado gobernaciones... Por, por un monto de 88 millones de bolivianos, 88.2 millones de bolivianos, se han, ellos pueden utilizarlos en la, la lucha contra el COVID, únicamente tienen que inscribir estos recursos que no han utilizado en la gestión 2020 y a poder trabajar con aquello. Adicionalmente hay una inscripción de otros saldos, de recursos del COVID de la actividad 150 que se referían a recursos que la ley 1307 les, el año pasado les permitió utilizar para la lucha contra el COVID y hay un remanente de 274.6 millones de bolivianos que no han sido utilizados y que ahora se les, puede, se les permite utilizar y pueden las gobernaciones y los municipios utilizar para la contratación de personal y compra y equipamiento de insumos médicos para la lucha contra el COVID. En global, Jorge, estamos hablando de 362 millones de bolivianos para la hacer frente contra el COVID. Adicionalmente, hay 30 millones de dólares del Banco Mundial para hacer frente la contratación de personal médico que estaba teniendo el tema del COVID en la gestión pasada y 50 millones de dólares adicionales de CAF para la compra de insumos médicos. Entonces, estamos hablando de una cantidad de recursos importantes que ya se pueden utilizar, que ya las gobernaciones y municipios deberían utilizarlos. Lo que no entendemos es cuál es la razón por la que no han eh, ya empezó a utilizar estos recursos, que ya estaban disponibles desde el 28 de diciembre del año pasado. Por lo tanto, eh, aquella eh, queja o aquel, aquellas declaraciones por parte de algunos directores del SEDES o de algunas autoridades de las gobernaciones o de algún municipio de que no estamos entregando recursos, no condice con la verdad, más bien queda para nosotros patentado que nosotros hemos sacado comunicados el 30 de diciembre y el 2 de enero para recordar a las gobernaciones y municipios que ya el sistema de registro de presupuesto, del CIGEP, está plenamente habilitado para que puedan inscribir estos recursos y empezarlos a utilizar. Es importante ver esto, eh, ministro, por lo que yo le entiendo. Eh, hay toda esta cantidad de recursos, son 362 millones de bolivianos. Eh, las gobernaciones y los municipios lo que tienen que hacer es hacer una inscripción, eh, porque este es, una, este es un decreto excepcional, hay que hacer una inscripción para empezar a utilizar los recursos y para poder empezar con la contratación de personal eventual. No son ítems, son contrataciones eventuales que se tienen que hacer por el tema este de la pandemia. Eso es lo que estoy... Eh... Entendiendo a partir de la explicación suya, ministro. Sí, son recursos que ya pueden utilizar para contratar personal. Adicionalmente, el crecimiento vegetativo que implica el presupuesto de cada año. Por ejemplo, para este presupuesto de la gestión 2021, hemos establecido que aproximadamente vamos a tener 2.500 ítems adicionales en salud, son índices permanentes. Adicionalmente están estos recursos que les, les, les comentaba Jorge y eh, están recursos del Banco Mundial para la contratación de personal eventual por más o menos de trein, por 30 millones de dólares, o sea, es como 210 millones de bolivianos que alcanzarían para unos cuatro meses o hasta cinco meses de contratación de personal eventual para la lucha contra el COVID. 362 162 millones de bolivianos que se los tiene que inscribir, que están listos para ser utilizados, que usted me menciona, eh, que son 274 millones que no se han utilizado, otros 88 millones que tampoco se han utilizado, que todo esto conforma estos 362. ¿Tienen que ser utilizados en qué ítems? Eh, el tema este de lo del Banco Mundial se lo pregunto luego, pero el tema este de los 362 millones que ya están, li ya están listos para ser utilizados. ¿Tienen que ser solamente utilizados en la contratación eventual de personal o tienen que ser, además, de pronto, eh, destinados para equipamiento primer nivel, segundo nivel, eh, algunos otros eh, mecanismos necesarios y emergentes de la pandemia? Bueno, es para contratar personal, Jorge, pero también eh, para la, eh, el equipamiento, compra de algunos insumos médicos... En el primer y segundo nivel están los municipios y tercer nivel están las gobernaciones. Lo importante es que eh, se entienda que están disponibles estos recursos y en todo caso eh, aquella queja y la vuelvo a reiterar de las gobernaciones eh, de que no hay recursos no es adecuada ni correcta y además eh, va en contradicción con la idea de que las gobernaciones y algún municipio quieran comprar vacunas, O sea, si al final eh, no tenían los recursos para, para comprar estas vacunas y por otro lado dice, o por un lado dice que tienen los recursos para comprar las vacunas y por otro lado dice no tenemos recursos para contratar personal, ahí hay una contradicción. Por lo tanto, queda claro que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha posibilitado y la ventana de inscripción de los recursos está abierta para que eh, estos 362 millones de bolivianos, tanto para gobernaciones como para municipios, sean utilizados en la contratación de personal. Creo que eh, es importante también señalar que las... si me permiten este cuadrito mostrarlo, no sé si lo están viendo, Jorge. No, ministro. Aquí muestro un cuadro en el que eh, las gobernaciones han inscrito recursos para específicos para la lucha contra el COVID relativamente bajos. De hecho, la gobernación del Beni, la gobernación de Santa Cruz, la de Oruro y la de Chuquisaca no han inscrito ni un solo peso para la lucha contra el COVID. Y el, la gobernación que más lo ha hecho es el de la gobernación de Tarija, con 10.3 millones de bolivianos, pero eso significa solamente 2,3% de todo su presupuesto de salud. Por lo tanto, también eh, entra en una contradicción el hecho de decir, eh, no tenemos para eh, ejecutar eh, o para destinar recursos contra el COVID. Claro, si no le han destinado presupuesto, obviamente no tienen recursos, tienen que reinscribir estos 362 millones en esta partida para que puedan ser utilizados para la lucha contra el COVID. De la misma manera, muestro aquí un cuadrito para el caso de las eh, alcaldías y municipios, donde, por ejemplo, la, la alcaldía de Cobija la de Tarija, la de Potosí, la de Cochabamba y la de Sucre no han inscrito recursos para el COVID, cero. Y la goberna el gobierno municipal de Trinidad es el que más habría inscrito recursos para la lucha contra el COVID. Por lo tanto, eh, vuelvo a repetir y a señalar, hay los recursos disponibles y creo que lo importante es ya que las gobernaciones y los municipios vuelquen sus esfuerzos a inscribir estos recursos que los tienen ahí disponibles y ya empiecen a equipar, a contratar personal, que ello va a permitir una lucha efectiva contra el COVID, estimado Jorge. Ministro, ¿cómo se dividen estos 362 millones? ¿Cómo es que se asignan estos 362 millones de bolivianos existentes? Claro, lo que usted nos está mostrando en los cuadros son gobernaciones y municipios que se han inscrito y otros que ni siquiera han inscrito una partida o un monto de dinero de su asignación presupuestaria como para destinar ese dinero a la lucha contra el COVID. Eso es... Eh, hay gobernaciones que no han inscrito nada, que no han, no han tomado en cuenta una inscripción de un... ...de un monto X como para luchar contra el coronavirus. Pero bueno, ¿cómo se va a dividir estos 362 millones de bolivianos? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo es, cómo es que se distribuye este dinero entre gobernaciones y municipios? Muy bien, eh, las go la, los gobiernos municipales, por este saldo de recursos eh, de la ley 1307... Los gobiernos municipales tienen 211.8 millones de bolivianos y eh, las gobernaciones tienen, por este mismo concepto de los recursos, de los saldos de los recursos de la ley 1307, tienen 62.8 millones de bolivianos y adicionalmente del Sistema Único de Salud tienen 88.2 millones de bolivianos. Entonces, eso configura una cantidad así distribuida para gobernaciones y para municipios. ...millones de dólares de la CAF, que son 210 millones de bolivianos. ¿Esto cómo se distribuye? ¿Esto cómo se distribuiría? ¿A los lugares, a las regiones que bueno, más necesitan? Los ya... Bueno, los recursos eh, que vienen de la fuente Banco Mundial y CAF se van a eh, canalizar por el TGN y van a ser asignados en los 30 millones para que la AISEM ya empiece a contratar. De hecho, ya lo está haciendo. Está contratando personal eh, de salud, no permanente, pero sí de urgencia para atender el tema contra el COVID. Y los 50 millones de la CAF también son canalizados vía TGN ...para la compra de insumos y para la compra de equipamiento. Pero fundamentalmente insumos que van a ser distribuidos vía los sedes a los, a los, a los hospitales... ...y también a las eh, unidades de atención médica de los municipios... ...que son unidades de segundo nivel y de primer nivel. Bueno, le hago una consulta. He estado escuchando tanto el tema este de la compra de vacunas en los últimos días... Eh, de, algunos, de algunos candidatos por un lado, de algunos municipios por otro algunas otras gobernaciones también que han estado hablando de la compra de la posibilidad de comprar vacunas eh, ¿qué pasaría en el caso de que algún gobierno municipal o algún gobierno departamental inscriba en estas eh, partidas excepcionales que se están que se han habilitado mediante decreto eh, la, la compra de determinada cantidad de vacunas eh, diferentes a estas que está comprando el gobierno y que está trayendo la Sputnik 5. ¿Cómo se interpretaría aquello? No sé si sería posible, si, si se inscribe aquello, ¿tendría alguna, alguna observación desde el Ministerio de Economía? No, el tema es de que, en nuestro parecer, se debe asignar de manera eficiente estos recursos, no atropellarnos queriendo hacer una competencia en la compra de un mismo... Eh, recursos que son las vacunas creo que eh, ahí las gobernaciones los municipios tienen más bien la, la tarea de eh, equipar los hospitales y contratar el personal que pueda administrar las vacunas que pueda administrar las pruebas y creo que eso sería más eficiente de hecho se han hablado de unas vacunas chinas y como lo señalaba en la anterior entrevista el ministro de salud de hecho, eh, Sinovac, la vacuna china, sus representantes eh, eh, o los fabricantes han declarado que en América Latina todavía y en Sudamérica no hay intermediario para estas vacunas y de hecho que todavía no tienen previsto venderlas en Sudamérica. Por lo tanto, creo que en, si dirigimos esos esfuerzos a ser una competencia por la compra de vacunas... Estamos, digamos, asignando malos recursos. Si el gobierno nacional ya está haciendo esta gestión, de hecho ya ha, eh, ha anunciado la compra de 5.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 y está en la búsqueda de otro lote importante, eh, creo que ahí está eh, la tarea del gobierno central y la tarea de los gobiernos departamentales, pues, podrían ser complementarias y eficientes al generar la capacidad logística para la administración de estas vacunas, porque eso lo tienen los hospitales de tercer, segundo y primer nivel, y también la administración de pruebas. Creo que esa sería la ruta óptima y crítica para la administración de estos elementos, que van a ayudar definitivamente a enfrentar de manera... ...eficiente la lucha contra el COVID. Eh, es importante aquello, pueden hacerlo, pueden comprar las vacunas... ...los gobiernos eh, departamentales y los gobiernos municipales... ...con este dinero que tienen, eh, que no fue utilizado... ...estos millones que no fueron utilizados el año pasado... ...pero claro, lo que dice el ministro es eh, habría que ver el tema este... ...de eh, que ya se están haciendo las compras desde el gobierno central. Permítame cambiar, eh, ministro, eh, hemos hablado del, del COVID... ...del tema este de la asignación de recursos... Eh, voy a hablar ahora de la determinación que se ha tomado de dar un periodo de gracia de cuatro meses para aquellos clientes que opten por el refinanciamiento o la reprogramación de sus créditos, que durante estos cuatro meses quienes tienen crédito bancario solamente paguen interés y no capital, y a partir del cuarto mes se regularice el pago de interés y de capital. Esa determinación que se ha asumido en consenso con algunos de los sectores de las unidades productivas, de los CONAMIPES y demás, eh, no ha sido del agrado de todos, han habido problemas internos dentro de los uh, pequeños, medianos y microempresarios, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo es que la ASFI va a administrar este tema de los cuatro meses de gracia? Explíquenos un poquito, por favor. Bueno, eh, es evidente esa información en el sentido de que la ASFI ha sacado una circular para que Aquellos prestatarios que han, se han acogido al diferimiento y que ya en enero tienen que hacer frente al pago de sus cuotas, según nuestro decreto de refinanciamiento y reprogramación, adicionalmente puedan tener un periodo de gracia de cuatro meses o más, dependiendo de la evaluación de la entidad financiera. Y ello va a permitir a los prestatarios a tener un alivio, pero también a empezar a regularizar sus pagos en el sistema financiero como prestatarios, honrando obviamente las cuotas que ya deben empezar a pagar a los bancos. Pero obviamente este periodo de gracia es un importante alivio, el este periodo de gracia de cuatro meses como mínimo y puede ser un poco más. Y las entidades financieras pues evaluarán caso a caso, como dice el comunicado de ASFI, caso a caso, eh, prestatario por prestatario, para evaluar esta posibilidad. Y entonces eh, esto al, eh, genera un, eh, un importante, un boquete de esperanza, una oportunidad para que los prestatarios puedan... Eh, hacer frente a su obligación y ello eh, elimina en nuestra evaluación la posibilidad de estar pensando en diferimientos adicionales de seis meses, un año, como han estado solicitando algunos sectores, pues ello pone eh, en peligro al sistema financiero. Nosotros tenemos que velar por la integridad del sistema financiero y por eso el ASFI en estudios que ha hecho con el viceministerio de pensiones y servicios financieros y el ministerio de economía hemos visto como eh, hemos visto adecuado dar este, eh, esta posibilidad de que las entidades financieras se sienten frente a sus a los prestatarios y evalúen eh, la posibilidad de dar este periodo de gracia como mínimo de cuatro meses o más. Ahora, eh, caso por caso tiene que ser analizado tendrá que ser negociado más bien entre el cliente, entre el, el deudor y el prestatario, o sea, a partir de estos cuatro meses de gracia, que pueden ser más como usted menciona, tendrá que ir cada deudor a su banco y decirle, bueno, no puedo pagar le tengo que, le, solamente le puedo pagar intereses eh, y negociar, y negociar con el banco estas flexibilidades que se están anunciando desde el ASFI, que se han eh, que se han dado a conocer el día de hoy, ese es el mecanismo y si digamos la entidad financiera se pone dura y no, no, no hay no hay tal eh, siempre queda la posibilidad de, de recurrir a una instancia, ¿cuál es esa instancia? Bueno, hay una central de reclamo un punto de reclamo para entender eh, o, o, o posibilitar su queja a la ASFI, ¿no? Pero entiendo que las entidades bancarias van a evaluar de forma ecuánime y, se, y nos damos cuenta de la situación por la que está pasando no solo Bolivia sino el mundo y por lo que creo que va a ser importante que puedan llegar a este punto intermedio de buscar la eh, posibilidad de ampliar eh, los periodos de, el periodo de gracia para los prestatarios en base, obviamente, de esta evaluación que hagan las entidades financieras. Adicionalmente, cuando hay este tipo de reprogramación y refinanciamiento con periodo de gracia, el crédito sigue vigente, o sea, no está eh, entrando en mora. Y eso también eh, va a posibilitar que las entidades financieras no sean afectadas en sus utilidades. ¿no? Creo que es una medida sana, correcta y que va a permitir a prestatarios... A ir en esa línea de negociación comentarte, estimado Jorge, que por ejemplo que en el sector transporte que nos hemos reunido el otro día eh, ellos también estaban con la idea de solicitar un diferimiento por seis meses adicionales y nosotros le, les decíamos que podía haber esta posibilidad de, de los periodos de gracia y les comentábamos que ya de un conjunto de seis mil eh, prestatarios en el sector transporte ya como unos cinco mil habían ido ya a hacer la reprogramación o el refinanciamiento a su respectiva entidad financiera por lo tanto la medida que hemos eh, sacado el mes de diciembre del año pasado está dando sus resultados y está generando una sinergia entre prestatarios y entidades financieras al momento de evaluar y más con esta medida adicional de los periodos de gracia, mínimo cuatro meses o más, creo que eh, se está dando respuesta adecuada para que los prestatarios puedan hacer frente y también las entidades financieras a una salida ordenada y correcta al problema del diferimiento. Muy bien, eh, muchísimas gracias, ministro. Hay bastante gente que nos escribe tanto a la página del Facebook como también al, a la línea del WhatsApp interna del canal. Eh, precisamente con algunas quejas respecto a este punto de las entidades financieras que no están eh, queriendo ser muy flexibles, que están queriendo cobrar intereses, no hay intereses del diferimiento, no se paga intereses de lo que pasó el 2020, eh, eso es importante. Hay en la página del Ministerio de Economía, de lo que conversábamos la otra vez que estuvo acá con nosotros, una serie de, de preguntas y respuestas a propósito de cada una de las casuísticas a las que usted puede ingresar y va a tener acceso como para poder eh, obtener allá respuesta. De lo contrario, en caso de que alguna entidad financiera eh, de pronto no esté eh, acorde con estas disposiciones, siempre existen los mecanismos legales, lo acaba de mencionar el ministro de Economía, Uno es eh, la ASFI y por supuesto también las centrales. De riesgo. Creo que hay que prestarle especial atención a aquello. Eh, hay algunos problemitas, hay alguna gente o bastante gente que se está quejando porque no está encontrando la respuesta que quisiera en sus entidades financieras, sean estas cuales fueran. Le agradezco mucho, ministro, por haber estado con nosotros. A ti, Jorge, y bueno, desear al programa Noches sin tregua que el 2021 sea un año de éxito profesional. A ti, Jorge, también en el plano personal y familiar, y a toda la gente de Cadena A y de todo el país, desearles un 2021 lleno de salud, lleno de éxitos, y como dice el presidente, vamos a salir adelante. Gracias, ministro, lo propio para usted, para su familia, para toda la gente que está trabajando en el Ministerio de Economía, eh, se viene un 2021 bien complejo, bien complicado, hay que... Hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo con absolutamente todo porque por supuesto eh, no va a ser un año fácil, pero bueno, hay, hay, que, hay, hay muchas cosas por hacer. Le mando un abrazo grande, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.